Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 337. Mi impecabilidad me protege de todo daño. Mi impecabilidad garantiza mi perfecta paz, mi eterna seguridad y mi amor imperecedero me mantiene eternamente a salvo de cualquier pensamiento de pérdida, y me libera completamente del sufrimiento. Mi estado solo puede ser uno de felicidad, pues eso es lo único que se me da. ¿Qué debo hacer para saber que todo esto me pertenece? ¿Debo aceptar la expiación, la corrección, para mí mismo y nada más? ¿Dios ha hecho ya todo lo que se tenía que hacer? Y lo que tengo que aprender es a no hacer nada por mi cuenta, pues solo necesito aceptar mi ser, mi impecabilidad, la cual se creó para mí y ya es mía, para sentir el amor de Dios protegiéndome de todo daño, para entender que mi padre ama a su hijo y para saber que soy el hijo que mi padre ama. Tú que me creaste en la impecabilidad, no puedes estar equivocado con respecto a lo que soy. Era yo quien estaba equivocado al pensar que había pecado, pero ahora acepto la expiación para mí mismo. Padre, mi sueño termina ahora. Amén.